Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos al canal Tona de Lira. Mi nombre es Daria Rosl y mi gran, gran pasión es enseñar idiomas. Y en este canal enseñar mi lengua materna, que es el alemán. Y esto con mucha alegría y con un enfoque de aprovechar el proceso de aprendizaje al máximo. En este canal encontrarás videos cortos de vocabulario, de gramática, de comprensión auditiva, de alemán en la calle y de cultura alemana. Estoy convencida de que aprender un nuevo idioma contiene mucho más que el idioma en sí, porque un nuevo idioma es un nuevo mundo. Y todos, todos tenemos las mentes brillantes para crecer en este proceso. Si tu lengua materna es el español y quieres empezar a aprender alemán, te invito a suscribirte a este canal, a hacer un clic a la campana y nos vemos por aquí pronto. ¡Veis un mal!